Uno de los personajes pintorescos de esta ciudad de San Francisco de Macorís falleció la mañana de este martes. Se trata de Luis Horacio Veras, conocido como Luis Robot, quien estaba aquejado de salud a causa de los golpes que recibió en su cuerpo al ser atropellado por una motocicleta en momento que caminaba por la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo el 21 de octubre del año pasado. A la dos y media de ¿Qué tiempo tenía Luis? Bueno, Luis desde el 21 de octubre que fue el accidente, le lo mandaban a casa, duraba un día o dos en la casa y e íbamos al hospital de Senoví. después de Senoví, aquí, esa fue la vida de Luis y la vida mía, del hospital San Vicente al hospital de Senoví, Mario Fernández Mena. ¿Cómo podemos calificar a vida? ¿Cómo a en vida, era una persona alegre, una persona muy servicial, a pesar de, que, de, de su trastorno que tenía. Pero era una persona que no se metía con nadie, amaba mucho a los niños, principalmente a mi nieta y a mi hijo de 12 años. ¿A quién debe agradecerle? Que ¿A muchas personas? A muchas personas, porque no no, no, eh, los nombres, si, si los voy a nombrar, no me da el tiempo para nombrarlo. a todos. El diputado Franklin Romero y Ciudadanos lamentaron la pérdida de este ser humano. El pueblo estaba muy triste. Eh, Luis Horacio, conocido como Luis Robó, pues realmente no se presentaba a nosotros en San Francisco de Macorís. San Luis no era oriundo de San Francisco y no de La Vega, pero hizo su vida acá. Eh, lamentablemente, después del accidente que él, que él tuvo, él nunca se paró de la cama. Hicimos todo lo posible... Eh, mucha gente en colaboración, en oración, pero al final se hizo la voluntad de Dios y eso es lo único que tenemos que darle, gracias a Dios por el tiempo que permitió que Luis estuviera con nosotros. en gloria, es un único de San Francisco, un muchacho muy querido y, de, y quiero que tú sepas que Luis Roberto es de buena familia. Luis no nació en el piso, no, hijo no, de cuna. Luis es mi hermano, mi amigo, amigos de todos, una persona muy querida por todos. Eh, lamentando la, la muerte de Luis, un gran pensador Una persona que sabía expresarse, sabía comportarse Y qué pena que haya muerto Luis Horacio Veras Cariñosamente Luis Robó Tú conversabas con Luis Robó y decía muchas verdades Si tú te sentías con él a sentarte, te decía hasta su historia Es eh, una historia que de verdad conmueve a veces Entonces, se nos fue Luis Robó, se nos fue algo pintoresco Pero también... Eh, dicen que los locos que están en la calle, si robó, hay más locos que los locos que andan en las calles Porque este mundo está lleno de locos y también gobernando, mucho loco Veras falleció en su residencia ubicada en el distrito municipal de Senoví Y posteriormente trasladado a un centro clínico público donde fue confirmada su muerte el cadáver de Luis Robot fue llevado a la muerte del Hospital Público San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís y luego trasladado a la funeraria municipal donde está siendo velado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.